Ah. Las de Pepsi o las No, muy picante. O sea, muy picante. picante, normal Claro, es picante a nivel comida china. Y, y sabe ya, ya a ya China. No acostumbramos acá, en Pero sí. No sé si las compraría siempre ni las llevaría a un carrete para que la gente coma. <risa> uh. Yo sí, así como, uh, coman. <risa> de baldad, sí. Entonces claro. el veredicto. En orden, de buena manera. En orden de mejor, yo creo que las Pepsi eran bastante buenas. Sí. La Pepsi, esta, para mí, y esta, mm -hmm. Sí, En realidad, estas tres igual estaban buenas, pero era eso. Bueno. Esta, muy china, sí. demasiado china. Sí, es Eso, así que hay muchos más sabores raros de Leis, Así que si quieren aventurarse un día en China y no tienen mucho que hacer, pueden ir a un supermercado y pasarlo muy bien. Eso.